Hola, en este tutorial vamos a ver los contadores BCD ascendentes síncronos. Antes de ver este tutorial te recomiendo que si no lo has visto todavía, veas el tutorial sobre el biestable T. En este tutorial se explica cómo funciona y cómo hacer un cronograma con este biestable. También te recomiendo que si no lo has visto, veas el tutorial del contador hexadecimal. En este tutorial hicimos un contador hexadecimal que llega de 0 a 15. Lo que pasa es que nosotros sabemos contar en hexadecimal, sin embargo, normalmente los dispositivos no muestran el número en hexadecimal, sino lo muestran en decimal. Y por eso necesitamos hacer un contador BCD. En este tutorial vimos un contador de 4 bits hexadecimal. Nosotros ahora queremos que cuando lleguemos a 9, empezar la cuenta en 0. Y así conseguimos mostrar números decimales. Para hacer esto lo que necesitamos es que cuando estemos en 9, empezar la cuenta en 0 y que luego funcione normal. Para ello lo que tenemos que hacer es agrupar los 4 bits de la cuenta, compararlos con el número 9, con un comparador, y si son 9, inicializar la cuenta. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a añadir la señal INI de inicialización que va a ser el resultado de la comparación. Si estamos en 9, el número 9 es el 1001, 1, siendo el más significativo este, el Q3 y el Q0 el menos significativo. Están al revés de como normalmente los vemos. Entonces, cuando la cuenta vale 9, el número que tendremos aquí será 9 y el comparador lo va a detectar. Por tanto, a la salida del comparador tendremos un 1 y este 1 lo podemos llevar invertido al clear y hacer un clear. Lo llamamos invertido porque el clear es a nivel bajo. Y hacemos una AND que es como si fuese una OR. Pero cuando está a nivel bajo sería equivalente a una AND. Esta inicialización asíncrona nos pondría el contador a cero. Y entonces habríamos cumplido nuestro objetivo. Sin embargo, esto no funciona así. Lo que en realidad ocurre si lo hacemos así. Es que cuando el contador vale 9. El comparador lo detecta. Y entonces tendremos a la salida el comparador un 1. Este 1 va a hacer que se inicialice asíncronamente todos los vías estables del contador y por lo tanto se van a poner a 0 inmediatamente porque es un clear asíncrono. Entonces no va a esperar al siguiente flanco de reloj, sino que aquí se van a poner a 0 antes de la llegada del siguiente flanco de reloj y tendremos un 0. Y por lo tanto también aquí a la salida del comparador volverá a cero. ¿Qué ocurre? Que el 9 no se mantiene todo el ciclo de reloj, solo se mantiene una pequeña porción del tiempo que inmediatamente cuando llega un 9 el comparador se da cuenta que hay un 9 y manda una orden de inicialización a todos los biestables. Como una orden asíncrona se ejecuta inmediatamente o casi inmediatamente pero no espera el siguiente flanco de reloj. Entonces, de esta manera no lo podemos hacer. Como alternativa, uno puede pensar, bueno, si no puedo comparar con 9, lo puedo comparar con 10. Entonces, al llegar a 9, mi cuenta, en el siguiente flanco de reloj, como en realidad esto es un contador hexadecimal, pues llegaré a 10. Tendré aquí 10, el 1, 0, 1, 0, el número 10. Tendremos el 10 aquí, y este 10 lo va a detectar el comparador. Va a poner un 1 en la inicialización y asíncronamente va a hacer un clear, a resetear todos los biestables del contador. Y los pondrá a cero. El contador se pondrá a cero. Y por lo tanto, al terminar el ciclo de reloj tendremos un cero. Y podemos decir que esto ha contado bien, que va de 0 a 9 En un pequeño momento tenemos un 10, pero inmediatamente se pone a cero. Y luego también aquí, pues la señal de inicialización se pone a cero. El contador funciona bien, pero realmente no sería un contador totalmente síncrono, ya que aparece durante un pequeño momento el 10, que es una señal transitoria. Vamos a hacer otra alternativa. La alternativa sería hacer una inicialización síncrona. Y por eso la pongo aquí, en este lado. Normalmente las señales asíncronas se ponen abajo o a veces arriba. Y las señales que se ponen a los lados, aquí encima del reloj, son síncronas. Esto significa que solo son activas cuando el flanco de reloj está activo, en este caso flanco de subida. Por tanto, vamos a hacer esto. Vamos a poner el enable también, porque vamos a utilizarlo luego. Y vamos a poner la inicialización. La inicialización por ahora está a 0 y cuando llega el número 9 al comprador, el comprador se da cuenta que hay un 9 y pondrá la inicialización a 1. Esta inicialización va a ir a estos biestables T que tienen inicialización. Ahora veremos cómo se hacen. Y lo que hará esta inicialización es que, como es síncrona, en el siguiente flanco de reloj los va a poner a 0. Y por tanto, ahora no es 9 y el comparador no va a poner un 1 aquí, sino va a poner un 0. Esta parte a veces es confusa porque, si te das cuenta, la inicialización tiene que estar preparada en el ciclo de reloj anterior. Y eso a veces, cuando son sistemas complejos síncronos, puede dar a cierta confusión. Y uno puede necesitar cierta experiencia para entender los sistemas síncronos. Una vez que ya estamos a 0, el contador va a funcionar normalmente. Vamos a suponer que, ya que hemos puesto la habilitación, que deshabilitamos el contador justo cuando estamos en 9. A ver qué ocurre. Como tenemos un 9, el comparador lo va a detectar y va a inicializar a todos los biestables estables en el siguiente ciclo de reloj. Esta inicialización hace que se pongan a 0 y sin embargo teníamos el contador deshabilitado y ha pasado de 9 a 0. Esto no debería haber pasado. Para solucionar el tema de la habilitación, igual que hicimos en el contador hexadecimal, lo que tenemos que poner es una AND, una AND que introduzca la habilitación y la inicialización. Si no está habilitado, la inicialización no va a tomar efecto. Vamos a ver cómo sería esto. Tenemos el contador inhabilitado justo cuando llega a 9. Entonces aquí tenemos 9. Y fíjate que en este caso la habilitación no es síncrona y hay un pequeño momento en el que está habilitado que sería este entonces como está habilitado y el comparador es combinacional y la salida la devuelve casi inmediatamente pues se pondrá uno la señal de inicialización sin embargo vemos que la señal de habilitación se pone a cero y hace que esta señal de inicialización se ponga a cero porque tiene una AND y con la AND con tal de que una de las entradas sea cero la salida será cero entonces este pequeño pulso no llega al flanco de reloj, porque esta habilitación no llega al flanco de reloj. Este pulsito no llega a inicializar. Para que una señal sea tenida en cuenta en el flanco de reloj, tiene que estar activa justo antes del flanco de reloj, y un poquito de tiempo antes. En este caso no lo está, así que este pulsito no afectaría. Por lo tanto, no se inicializa y se mantiene a 9. 9. Aquí sigue deshabilitada la inicialización y por lo tanto en el siguiente flanco de reloj se mantiene a 9. Y ahora se habilita en un tiempo suficiente antes del flanco de reloj y lo que hace es que la inicialización se activa. Esta activación de la inicialización sí está preparada para el flanco de reloj. Y lo que va a hacer es que va a inicializar el contador. Y por lo tanto ya valdrá 0. Con esto hemos conseguido que la cuenta 9 se mantenga parada y no se ponga en cero hasta que la habilitación vuelva a estar activa. Y luego ya el contador va a contar normalmente. Esto sí que sería un contador totalmente síncrono Por lo tanto, el circuito que nos queda es este de aquí, que cuando está 9, como la cuenta vale 9, el comparador lo detecta y pone un 1. A la vez, si el enable está a 1, Hace que la señal de inicialización ponga a cero todos los vías estables en el siguiente ciclo de reloj, porque es síncrono. Y por lo tanto, en el siguiente ciclo de reloj tendremos la cuenta a cero. Y así es como funcionaría. ¿Cómo hacemos este vía T con inicialización síncrona? Para ello te recomiendo que si no lo has visto, veas el tutorial de conversión entre vías estables. En este tutorial se explica cómo conseguir cualquier vía estable a partir de otro. El problema es básicamente lo mismo. Ahora tenemos un nuevo biestable que es un biestable T con inicialización y queremos conseguirlo a partir de otro. No voy a explicar el tutorial, simplemente voy a plantear el problema. Tenemos aquí la inicialización síncrona o también se puede llamar reset síncrono. Y la tabla de funcionamiento de la de transición de estados es la siguiente. Por un lado tenemos la inicialización que si vale 1 hemos puesto que es activa a nivel alto, si vale 1 el estado siguiente pasa a ser 0 y aquí se ve da igual lo que valga T y lo que valga el estado actual, el estado siguiente es 0. Y si la inicialización es 0, significa que no está activa, el bistable funciona como un bistable T normal. Aquí vemos el funcionamiento del bistable T normal. Si no te acuerdas cómo es un bistable T, te remito al tutorial del bistable T. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, podríamos utilizar un bistable D, por ejemplo, con su tabla de excitación, y el resultado nos sale este. Bueno, si lo haces por carnau, no te va a salir una XOR, te va a salir el equivalente en suma de productos a una XOR. O sea que será algo parecido. Te invito a que lo hagas y que lo compruebes, y que lo hagas con varios biestables y que compruebes que esto funciona tal como indican las tablas de transición de estados o de funcionamiento. Otra alternativa podría ser hacerlo con mis JK, y el resultado sería este. Y puedes hacerlo también con biestables T también, o con un biestable SR, a ver qué te sale. Así que ya tenemos nuestro biestable T con inicialización síncrona. Sería donde pone esto, poner dentro uno de estos circuitos. Vale, entonces ya tenemos todo esto, ya sabemos hacerlo, sabemos hacer un comparador. ¿Cómo se hace un comparador? Vamos a repasarlo. Como es un comparador con una constante, la constante 9 es simplemente que cuando Q0, Q1, Q2 y Q3 valgan 1, 0, 0, 1, tener un 1 a la salida. Así que con una puerta AND de esta manera, con dos inversores en Q1 y Q2, podremos saber cuándo vale 9, o sea que simplemente sería esta puerta AND. Sin embargo, nos podemos fijar que como estamos contando BCD, nuestros números son más limitados, no llegan hasta 15, y que el número 9 es el único que tiene dos unos aquí. De hecho, solo el 8 y el 9 tienen un 1 en el bit más significativo. Y para diferenciarlo, el 8 y el 9 solo este bit lo diferencia. O sea que si yo miro si el Q3 y el Q0 valen 1, puedo saber que es un 9. Porque sé que no voy a tener un 10, un 11, ni nada de eso. Así que me valdría con esta puerta AND. Yo podría hacer mi comparador simplemente con esta puerta AND entre Q0 y Q3. Y este sería un circuito más simplificado. Y esto lo podría hacer ya. Todo lo que hay aquí ya lo sabes hacer. Agrupo todas las cuentas y las saco por un puerto de 4 bits de ancho y ya tengo mi contador. Esto ya es un contador que lo puedo encapsular en una caja. Me da igual lo que hay adentro. Que cuenta perfectamente con su habilitación, con su reloj, con su clear asíncrono, por si lo quisiese, y con el valor de la cuenta. Sin embargo, en libros podrás ver que el contador BCD se puede hacer así. En este caso no tiene habilitación. Fíjate la diferencia, esto es uno un poquito más complicado. Y este contador quizás tenga menos elementos y además que tiene vistable este sin inicialización. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, aunque te lo dejo a ti para hacer como ejercicio. Esta es la cuenta que hace este contador. Si nos fijamos, de 0 a 7, el cuarto bit, el Q3, siempre vale 0. Entonces de 0 a 7 este bit de aquí siempre va a valer 0 y lo que va a hacer este 0 es que va a poner un 1 aquí. Este 1 de aquí, si te acuerdas de la puerta AND, cuando tengo un 1 en una de las patitas, a la salida tengo la otra señal. Por lo tanto un 1 aquí me deja pasar a B, a la otra señal. Por lo tanto este 1 deja pasar a Q0. Es como si estuviese conectado normalmente. Ahora este 0 de aquí lo que hace en una puerta AND un cero es que pone un cero a la salida. Da igual lo que haya en el otro lado, no deja pasar a lo que haya al otro lado y pone un cero. Por lo tanto, me da igual lo que tenga en Q0, que a la salida de esta puerta AND tendré un cero. Y si me fijo en esta puerta OR, y me acuerdo que en una puerta OR cuando tengo un cero en una de las patitas, en la salida tengo la otra señal, cuando tengo un cero en esta patita tengo la otra señal en la salida, pues esta OR con un 0 lo que va a hacer es dejar pasar a lo que tenga en la otra patita de la OR. Y por lo tanto, si me fijo, si quito todo esto de aquí que es un añadido, lo que no está en gris es un contador hexadecimal sin habilitación. eso lo vimos en el otro tutorial. Así que con esta parte lo que hace es contar de 0 a 8. Esto funciona normalmente como un contador hexadecimal sin habilitación. Y luego, cuando tenemos un 8, en este caso tenemos un 1000, que es esto de aquí. Este 0 va por aquí, este 0 va por aquí. Un 0 en una puerta AND a la salida tenemos un 0, y este 0 va por aquí. El 0 de Q0 va por aquí, que pasa por la puerta AND, porque la puerta AND con un 0 sale un 0. Dos 0 en una puerta OR ponen un 0, y si me fijo, en el siguiente flanco de reloj. Tengo todas las entradas T a ceros menos el del primer estable, el del T0. Esto que hace que solo cambia el bit de T0 y al cambiar el bit de T0 a 1 obtenemos un 9. Así que del 8 pasamos a 9. Cuando estamos en un 9 tenemos 1, 0, 0, 1. El 1 de Q3 va por aquí y va por aquí en esta puerta AND tenemos un 0, por lo tanto sale un 0 a la salida. En esta puerta AND que tenemos un 0, no es este 0 de aquí, sino es este 0 de aquí, va por aquí y tenemos un 0 aquí. Y este 0 de aquí, un 0 en una puerta AND, sale un 0 y tenemos un 0 aquí. Por otro lado, en Q0 tenemos un 1, dos 1 en una puerta AND sacan un 1, un 1 y un 0 en una puerta OR sacan un 1. Con esto que me dice, va a cambiar Q0 y va a cambiar Q3. Si van a cambiar, van a pasar de 1 a 0 y estos dos se van a mantener a 0. Por lo tanto, el siguiente estado va a ser el 0. Así que esto de aquí cuenta en decimal, en BCD. Una cosa que me gustaría decir, porque a veces lleva confusión y conviene tenerlo bien claro, que aunque yo haya ido biestable a biestable, analizando, por ejemplo, haciendo este análisis de aquí a aquí, luego de aquí a aquí y así y así, en realidad esto no va así, va todo a la vez. Yo lo he tenido que explicar paso a paso porque no tengo la capacidad de explicar simultáneamente varios eventos que ocurren a la vez, pero tienes que pensar que todo esto está ocurriendo a la vez, simultáneamente. Por ejemplo, imagina que acaba de ocurrir la transición de 8 a 9, por tanto, Justo después del flanco de reloj, en estos biestables tenemos estos estados 1, 0, 0 y 1, el número 9. Justo después de este flanco de reloj, estos valores nuevos se propagan por los cables y las puertas lógicas simultáneamente y se generan unos nuevos valores en las entradas de los biestables. Estos valores en las entradas producirán las próximas transiciones en el siguiente flanco de reloj, produciendo el nuevo estado, en este caso llegando al 0 esta propagación se realiza simultáneamente de manera que hay un momento de caos en el que todo se está propagando pero antes de que llegue el siguiente flanco de reloj todo está estabilizado y está preparado para producir la siguiente transición qué ocurre que esto está bastante simplificado y uno tiene que hacer un análisis de este circuito para saber qué funciona de hecho esto es un problema de análisis de circuito lo he analizado un poco por encima pero el análisis que uno debería hacer es un análisis un poquito más detallado, yendo estado a estado. Y aquí, en este libro, si tienes dudas de cómo se hace, tienes algunos problemas de análisis de circuitos de vía estables, en el que te podrán ayudar a saber cómo se hace este análisis. Volvamos a nuestro contador BCD. Si nos fijamos, vemos que no tiene habilitación. Tanto que hemos hablado de la importancia de la habilitación. ¿Cómo introducimos la habilitación? Bueno, tenemos dos alternativas y en verdad más, pero dos que te voy a decir. Uno sería añadir puertas AND por aquí para la habilitación. Tendrías que poner aquí una puerta AND y en estos sitios analizar dónde hay que ponerla y ponerla. Otra alternativa, crear un VStable T con habilitación. ¿Cómo se hace esto? Pues ya sabes, quiero un VStable T con una E de enable y la tabla de funcionamiento y la tabla de transición de estados va a ser esta. Cuando no está habilitado, cuando está, digamos, inhabilitado, quiero que guarde el dato, lo que haya en Q, que lo mantenga en el tiempo siguiente. Y cuando esté habilitado, lo que quiero es que funcione como un biestable T. ¿Cómo hago esto? Puedes utilizar un biestable T como origen y calcular el circuito resultante. El circuito resultante es este. Uno lo podía haber reducido sin haber hecho todo el proceso este. ¿Por qué? Porque cuando la habilitación es 0, en una puerta AND tendré un 0 aquí y un 0 en un vía T mantiene el estado. Cuando la habilitación es 1, deja pasar a T y funciona normalmente. Así que esto de aquí es un vía T con habilitación síncrona. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues pondríamos habilitación en estos tres. En este no haría falta, lo puedes poner, pero en realidad no hace falta porque la T... Es la propia habilitación. Podrías poner la habilitación y la A 1 es otra alternativa, pero no es necesario. ¿Y qué haces con la habilitación? Pues lo llevas a cada uno de ellos, en este caso a la T, y en los otros a su habilitación. Y así funcionaría bien. Bueno, como resumen, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un contador BCD utilizando ViestableStack con inicialización síncrona. Y otro contador BCD que funciona igual, pero está hecho de otra manera que utiliza una habilitación en los biestables. T. Vistos desde fuera, estos dos contadores funcionan exactamente igual. Y de hecho es una de las cosas que pasa en electrónica digital, que la misma cosa se puede hacer de muchas maneras. Y suelen ser problemas de diseño bastante creativos, porque uno tiene que analizar qué ventajas tiene una implementación u otra y cuál le conviene o qué recursos dispone. Bien, entonces estos dos contadores y cualquier otro que se nos pueden ocurrir estarían, digamos, dentro de este bloque y por fuera a mí me da igual cómo esté implementado o me da casi igual, digamos. Y yo tengo una habilitación, un reloj, un clear asíncrono, un reset asíncrono, aquí lo he llamado reset, y una cuenta. Y este caso es BCD que va de 0 a 9. Con este contador, si introduzco una señal de un hercio como reloj, tendré esta señal de un hercio, y de un hercio significa que cada segundo tengo un flanco de subida de reloj. Y si pongo una habilitación, por ejemplo esta, y supongamos que ahí hemos puesto el reset, ¿qué ocurre? Que el contador empieza a contar. Esta cuenta para visualizarla la pongo en un convertidor de BCD a 7 segmentos y la muestro, y el contador va contando. Aquí se mantiene a 2 porque está deshabilitado, y luego se reanuda la cuenta. Y va siguiendo contando y mostrando. Y bueno, y así seguiríamos contando. Cuando llega 9 vuelve a 0. Y estas serían por ejemplo las unidades de segundo. ¿Cómo haríamos las decenas de segundo? Bueno, eso lo veremos en el siguiente tutorial. Este es el contenido teórico y vamos a también hacer un tutorial sobre cómo implementar estos contadores en el simulador lógico digital. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya ayudado a entender los contadores síncronos. Un saludo.